Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a estar analizando hoy un video de Agarrar la Pala, otro video más de Agarrar la Pala que me encanta. Hace como los resúmenes eh, de diferentes momentos y bueno, en este caso va a hablar Viviana Canosa en su programa El Rebaño de Pelotudos. Así que bueno, vamos a escuchar a ver Argentina, qué dice Viviana. No es la que queremos, no nos gusta, no es la que soñamos ni cuando éramos chicos ni nada por el estilo. Y pensaba que Argentina se murió, pero la tenemos que resucitar absolutamente todos. Pero pensaba en los 45 millones de habitantes, pero después me dije, no, si el censo, no sé, no lo tenemos todavía, fue toda no, otra no, farsa. No. ¿Cuántos seremos? Seremos 45 millones, seremos 46 millones, no tenemos la más puta idea. Supuestamente 47. El censo fue otro fracaso de este gobierno. No podemos saber ni siquiera cuántos millones de argentinos somos. Alberto, el censo fue un fraude, una mentira. Boludo, no pueden ni organizar un censo, Mi son soledad, los inútiles. Porque boludo. la Argentina está desbordada, porque la Argentina es pura rosca, porque los valores, la familia, no son los valores más importantes y primordiales de esta Argentina, por lo menos no para este Estado, no para este gobierno que tenemos de turno. El presidente en Chapadmalal, antes de irse, que fue a descansar unos días pues estaba muy agotado de todas las cosas que hace mal, se juntó con los gobernadores, se juntó con intendentes oficialistas para que lo banquen y lo apoyen con el tema de la Corte. Qué vergüenza. Y dicen, hoy lo veía que retoma su agenda Alberto Fernández. Alberto Fernández que siempre se ocupa de boludeces. Hoy lo veía en Miramar, el presidente decorativo haciendo nada. Fue a inaugurar una, una cancha de hockey. Tenemos la foto. Viajó a Miramar para anunciar la constitución. Para, esto es increíble, boludo, esto es increíble El chon, un presidente de la nación Escucha bien, un presidente De la nación inauguró Una cancha de hockey, boludo Una cancha de hockey, ¿me entendés? O sea, una cancha de hockey Un presidente, eso lo tiene que hacer Un intendente, un alcalde Municipal, el del municipio No un presidente, ni siquiera De última, ponele Un gobernador, ponele pero no un presidente, papá. Construcción de una cancha de hockey. Más pelotudo no se consigue. <risa> pero la gente <risa> Rebardea, en Miramar bolido. no estaba muy contenta de recibirlo. Le editaron cosas. ¡Chau, ladrón! ¡Hijo de puta! Vox Populi, Vox Day, ¿no? ya Ladrón, hijo de puta le dijeron. La gente no se equivoca, la voz del pueblo. Estaban ahí en Miramar. Aparte, mira dónde lo mandan. Lo mandan a, a inaugurar una cancha que está en construcción de hockey. Ahora van a decir que son los odiadores, lo, los medios que le llenan la cabeza a la gente. La gente está bien, siendo tan odiado por los argentinos que no puede ni siquiera ir a un acto pedorro a inaugurar una cancha de hockey. La gente está furiosa contra el Títer, estamos todos furiosos con él, contra él. Y este tipo es el que sueña con una reelección de locos. Solo puede pensar en terminar su mandato, es lo único en lo que puede pensar Alberto Fernández, y para eso tiene que sí, ser sí. muy genuflexo con la jefa, con la mechera, y ocuparse de lo único que le importa, que es la agenda judicial, ir contra la corte. Lo hace para... Eso, no, a ver qué dice para... ¿Por qué lo hace? ...sumar porotos claro. con Cristina. Sí, sí, está bien, pero igualmente ellos tienen... Ellos tienen en la cabeza el tema de la Corte e ir contra Rosati, ir contra la Corte Suprema. ¿Y dónde quedó la agenda de la gente, papá? Los que caminamos, los que te tomás un bondi o tres bondi para llegar a tu laburo, que la guita no rinde, que todo el día, todos los días perdón, suben los precios, que la inseguridad es un escándalo, que tenés que salir de la puerta de tu casa mirando en la provincia de Buenos Aires, tenés que salir mirando para todos lados porque no sabes si te van a chorear. En capital pasa lo mismo, está bien, un poco más resguardados están, pero... Es prácticamente lo mismo. No hay cloacas, hay calles sin asfaltar. Como decía el otro día Capitanich, el gobernador allá de Chaco, decía... Bueno, sí, no, porque en el norte no hay agua. Solucionalo, hijo de puta, solucionalo, amigo. Si sos vos el gobernador. Y estás gobernando hace 40 años. Yo no entiendo, boludo. Te chupan huevos. Para agradecerle a la jefa que lo puso en ese lugar. Es la relación amo-esclavo, ahí los tenés. Chasman y Chirolita. Qué lejos quedó esta foto que vas a ver ahora. Alberto con Néstor y Rosati. Eran íntimos. Era tropa propia Rosati hace algunos años. Ahora le quieren hacer un juicio político a Rosati. Lo odian. Los K y la ley no van de la mano. No soportan la independencia de los poderes. Ah, pero Brasil. Hay cosas que estos tipos no comprenden. Míralos a los tres, ahí están. Leía que a ¿Me mediados que está, de enero... Está resumido, lo van cortando, lo de agarrar la pala a unos genios. Lo van a van a llamar a sesiones extraordinarias para pedir el juicio a Rosati. Es todo muy democrático en la Argentina. Si no votás como yo quiero y lo que yo quiero, te comes un juicio político. Esta es la Argentina tan democrática en la que vive Alberto Fernández. Alberto y Fernández Cristina. en vez de clases de Derecho debería dar clases de cinismo. Todo tan loco que ahora se creen los Beatles. Yo te digo, como en Avery Road, pero mucho mejor. No, pará, lo vieron a eso, boludo. Lo vieron los dos, ah, amiguita, los cuatro ahí, boludo. Es increíble que cuando arranca una campaña presidencial nos toman el pelo y hacen siempre alguna pavada. Si no, pareciera que no es una campaña. Y no tuvieron mejor idea que hacer la tapa de los Beatles, ¿no? La reta sería John Lennon, Morales sería Ringo Starr. La reta, Morales, Lustó y Santilli. Lustó Paul McCartney y Santilli George Harrison. No, sí, igualito, la verdad que sí. ¿Qué igualito. autoestima tienen estos pibes? <risa> tienen una autoestima increíble. Ay, Se comparan pedo. con los Beatles, mamita. Para mí son los Danger Force. soy muy vieja, y digo eso. No sé me a tocar 9. Te voy a traducir la foto, ahí está. El futuro candidato a presidente, seguramente Morales como su vice, el jefe de la ciudad. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ellos todavía Santilli. no lo quieren decir, pero supongo que se lo vamos provincia. a preguntar a la reta en el día por de la hoy. Reta. ¿no? Igual yo pienso en la gente que no sabe. Irritondo por Bullrich Puede ser. que <ríe> boludo. No entiende nada. <ríe> Hablando de, de cosas inentendibles, te pido que escuches a esta mujer. Extrañaba a estas locas que se autopercibe trans no binaria, un quilombo, y que odia a los hombres. Argentina. Yo prefiero nombrarme trans. Porque la palabra trans no binaria la descubrió, la sintió Pero no, es, no, no tiene tono de argentina ¿eh? un rebelde La palabra mujer la descubrió la impuso quizá un hombre blanco privilegiado Quizá, o sea que ni siquiera estás hablando sobre hecho estás diciendo una pelotudez total Capaz que lo dijo una mina, una mujer Capaz que fue un chabón, o sea Está diciendo una idiotez, pero bueno, dale, salí a ver. Yo me autonombro <risa> no binarie trans. Yo voy en contra del sistema y me atrevo a nombrarme. Ah, qué rebelde. La verdad estás matando el hambre en el mundo, amiga. Sos muy rebelde, la verdad, no lo no, no puedo creer. Como alguna vez se nombró, el primer no binarie no binarie, que seguramente era un rebelde. Qué rebelde. Un ser libre, así soy yo Yo también soy un ser libre y soy hombre, boludo ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Soy más que una mujer ¿Por qué sos más que una mujer? Ya estás discriminando ahí Fíjate que ella, eh, al decir ya su última frase Soy más que una mujer Está dejando un escalón por debajo de los otros A las mujeres en este caso O sea que supuestamente al no discriminar O, o no quieren ser discriminados Supuestamente esta clase de, de gente eh, pero ellos también discriminan, o sea, paro. Y voy a transformarme. Esto que acabas de ver es en serio. Una lo que dijo. No es en joda. Esta gente no está bien, o sea, siento que no soy, yo digo, no está bien. Quiere ganar cámara. Esta gente que quiere inclusión son los reyes de las etiquetas, todo lo etiquetan, todo está etiquetado, y si no, si no pensás como ellos, te cancelan. Odian a los tipos, odian a los hombres. ¿De dónde cree que vino esta chica? ¿De los espermatozoides de tu papá? Trans no binarie. ¿Quieren terminar con los tipos, con la familia, con bueno, que... todo? Me parece una locura. Eh. Un día se van a autopercibir. Criada en un crío, no sé cómo se llaman esos cosos, que te meten en un tubito y nace de ahí. Frazada. Y si vos decís que no, te dicen, ah, la hija del patriarcado, machista, no, no, no, no, machirula, no. Abs... Eso es lo que no entiendo, boludo. O sea... Según esta gente, yo no comparto para nada sus ideas, sus pensamientos, pero digo, no entiendo esto. Ayúdame a entender el razonamiento. O sea, si vos te autopercibís lo que sea, está bien, digamos. Es así. O sea, yo, por ejemplo, mañana me autopercibo perro. Aunque no tengo físicamente las características de un perro. ¿Soy un perro? Esa, esta mujer me diría que sí, que soy un perro. Entonces ya no, por ejemplo, ya a nivel legal penal, ya cualquier cosa para mí no vale, porque yo soy un perro. O sea, a mí no me caben las leyes de los humanos, entonces. ¿Te das cuenta de la locura que es, la estupidez que están diciendo? Como dice ella, me autopercibo una frazada. Listo, entonces yo puedo salir a hacer lo que se me cante la bola. Total, yo no soy un humano, eh, la, la, las leyes están hechas para, para los seres humanos. y Yo no soy, soy un perro. El mundo está cada vez más chiflado y el dólar blue que sigue creciendo 355 mangos a dos pesos del récord histórico. Vuelve Guzmán, te perdonamos. <risa> Volvé Guzmán, mole, hasta los huevos. Y mientras el Titanic se sigue hundiendo, el ministro manos de tijera no tiene mejor idea. El vende humo de masa, vendido. De los precios cuidados y de los precios ya está, estamos en el. Otra 20 vez, precios cuidados otra vez. Y seguimos hablando del acuerdo de precios, atrasa, no funcionó, no funciona. No van a bajar la inflación con eso. Pero bueno, en Argentina nos caracterizamos por repetir siempre los mismos errores. Argentina se murió. Argentina Yo no propondría se murió. El Argentina no se murió. Ya sé que lo está diciendo de manera metafórica, pero Argentina no se murió. Las bolas. Queda un montón de cosas por hacer. Lo que pasa es que estas lacras que no lo hagan, se rasquen las bolas y decían robar en vez de gobernar, en vez de hacer las cosas bien, en vez de dedicarse a gobernar para el pueblo, darle al pueblo lo que es del pueblo. Bienestar, salud, educación Trabajo, futuro Todo eso tienen que darle No le dan un carajo Ellos sí son todos millonarios Este massa tiene una un, tiene campos, tiene helicópteros Tiene lanchas, tiene una mansión Tiene todo, boludo, tiene todo Que hizo siempre política Siempre Ahora, vos que laburás, yo que laburo Todos los que laburamos, decime cuántas casas tenés Decime cuántas mansiones tenés Cuántas lanchas tenés vos Cristina, Otesur, Los Sauces, dos hoteles tremendos, las propiedades que tiene, las casas que tiene, los autos que tiene, los celulares que tiene, la caja fuerte, se, la, la acusaron, la condenaron por robar mil millones de pesos. Algo así como 300 millones de dólares más o menos. 300 millones de dólares, amigo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar mal? ¿Cómo no va a haber agua para, para la gente de, de, de la provincia de Buenos Aires, para la gente del Chaco, para la gente de Formosa? ¿Cómo van a tener las calles asfaltadas? ¿Cómo vas a tener escuelas que funcionen, que estén bien? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo puede ser, boludo, que, ser, que sean tan cínicos, tan dan tanto asco estos políticos, boludo? Ministro o a cualquiera del gobierno, que vengan un día conmigo al supermercado o con cualquier persona al supermercado. Se mueren, se caen de culo, es una locura los precios. Viviana, es que si va con vos al supermercado, el tipo le va a dar lo mismo, no va a entender nada porque él no tiene necesidad, no sabe lo que es ajustarse un poquito o tirás la tarjeta de crédito en los últimos 10 días porque ya estás en el horno y lo pasás para el otro mes. No saben lo que es. Si ganan fortuna, un embajador gana 6 millones de pesos por mes. Entre 17 mil y 22 mil dólares por mes. Y un laburante gana 120 mil, 130 mil. Y un embajador gana 6 millones. Estos chorros deben ganar casi lo mismo. Entonces, ¿qué le importa si la leche vale... 220 o 240, si sí, es lo mismo, que valga 5 lucas por él, ¿qué le importa? Si a él le alcanza igual. Son un disparate. Somos uno de los pocos países del mundo que no pudimos con la inflación, es increíble. Sí, sí creo que viene, no, no estoy seguro, pero creo que es un país de África y antes estaba Venezuela, pero creo que estamos ahí ahora con Venezuela, no sé si nosotros lo pasamos me parece, pero estamos ahí. <risa> Lo más increíble, mira, mostrame la Cheruti, otra que también se podría ir con Donda, con Miriam Lewin, la portavoz del gobierno, que vive en una realidad absolutamente paralela. Otra. A él me encantaría vivir en este maravilloso mundo en el que vive la portavoz Gabriela Cheruti. Bueno, claramente esta. Bueno, para, ahí lo cortó, pero esto yo se los voy a mostrar, mira, Acá, pues lo tenía preparado, mira. Cuando no funcionan las instituciones, lo estaba viendo justo no el otro día. En, general. en 40 años de democracia, nosotros no podemos dejar pasar de largo que la corte. Por favor, escucha bien lo que dice, presta atención, escuchas? por favor. La parte suprema de justicia de la nación ha avasallado a los otros poderes. Y sin embargo, dicho todo esto, nosotros al mismo tiempo estamos gestionando y trabajando en un país que los números que nosotros tenemos, permítame decirle, Peralta, nos muestra que hemos llegado. Escucha, escucha, escucha esto, por favor, mira, escucha, escucha. Indignate conmigo a un fin de año, además de, obviamente, con la alegría que todos tuvimos, este, pero en temas económicos, que nos muestra que tuvimos un déficit menor todavía que el esperado, fue de 2.4, con reservas de libre disponibilidad de 8.000 millones de dólares, con creación, con el desempleo más bajo de muchísimos años, casi histórico, le diría. Muchísimas provincias en este momento tienen empleos ínfimos, casi difíciles de medir. Hemos creado 500.000 puestos de trabajo registrados, más de un millón de puestos de trabajo no registrados. Las paritarias han funcionado. Funcionado y los salarios en blanco han estado por encima de la inflación, las jubilaciones han estado por encima de la inflación y vemos en el último, tenemos récord de exportaciones, récord de inversiones, récord de este, ocupación de, de planta industrial, hemos entregado, eh, estamos entregando en marzo ya la vivienda 100.000, además de otra cantidad de soluciones habitacionales, siguen con mucha fuerza todas las políticas de distribución del ingreso a través de los diferentes planes sociales. Hoy el presidente de la Nación está en un anunciando en Mar del Plata que se le va a entregar la UH OH a aquellos niños y niñas que estén en hogares protegidos o en familias de acogidas para que tengan el mismo beneficio que los otros niños que tienen jefa o jefe de familia. La verdad es que esa es la situación económica hoy. Estamos... No, no, está, está muy bien. Esta mina no está bien. Esta mina no está bien. Vive su propio metaverso argentino. Pero ella, eh, a ver, eh, Viviana, yo entiendo lo que dice, está recalento y yo estoy que hiervo, o sea, no, no hablé para no mandarle la mierda a Cerruti, pero realmente, como ciudadano lo digo, eh, La flaca le pagan por eso, boludo, es puchimbol, es, es el escudo de ellos, es el la portavoz, la mandan a decir esa bosta, ahora, no sé si ella, si vos te sentás a tomar un café con ella en la intimidad, en privado, no creo que te digas tú mismo, si no, ahí sí está loca, pero... Yo entiendo que es por otra voz, ¿y qué vas a decir? No, bueno, mira, la verdad estamos para el culo, la inflación no es galopante, no hay laburo, hay desempleo, no hay salud, no hay educación, no hay nada. Y no, no la rajan el segundo. Cristina se murió, le pagamos una fortuna a esta mujer para que nos mienta en la cara, ridículo. Se burlan de nosotros como si nada. Ya la echaron a Donda, bueno, ¿por qué no a esta, no? Otra que vive en un mundo paralelo, y esto cuando lo vi indignado me, me impresionó, es Cristina. Ustedes la vieron a Cristina Fernández de Kirchner saludando a la gente imaginaria. A la pared los mucho saludo, menos te internan. mira esto, sale Cristina, la, la locutora la vende, hablan de la gente que la está esperando y no hay nadie. Y ella saluda a la gente que no está. La verdad que te reís, pero es la vice, saluda a gente que no, que no existe, que no está. O la sea, saluda y Es mucho un... peor que una de por sí. Si. <risa> Después enfocan ahí, no había nadie, boludo. Terrible. Pero el medio, que a mí me parecían divertidas. Cristina está chapa, o sea, sí sí mírenlo. Miren. Sí, sí, está chapa para estas pelotudes, ahora Para llevársela toda no está chapa. ¿eh? Londres. O sea, saluda a gente que no, que, que no existe, ¿no? Y lo vende la locutora la vende como que, bueno, esta, casi esta multitud. O sea, no están bien del marulo ni ella ni ninguno de los que está ahí al lado de ella, ¿no? El que, el que promociona los geles íntimos tampoco. Ah, que si Esa noche que leí en España los geles íntimos. No tienen los patos en fila y cada día se les está notando un poco más. Pero la verdad es que saludar a gente... Imaginaria es un montón. <risa> hija, y todavía tenemos un poco de sentido del humor. Esto es para, para, para internar. Tremendo, tremendo. La Mechera es una gran actriz y lo dejó demostrado acá. ¿no? Para, para Cristina todo es un acting. Supongo que ya está empezando a caerse la careta de toda esta gente. Espero. Uh -huh. Pero hablar con un K es una misión bastante difícil. Mira, encontré este meme que me pareció divertido. Al pedo te explico todo, ¿no? Sí. Viva Perón, Evita, Néstor Cris y Vladimir, <ríe> dice. Es cierto. Es como hablar con la pared. Defienden hasta lo indefendible. Argentina se murió. Necesa. Eh. Bueno, es como dicen, como dice por ejemplo Feynman, de la Nación Más. Son cabeza de tacho, amigos. Son cabeza de termo. Y son para mí el peor error que puede hacer, que puede cometer una persona y un ciudadano. Es fanatizarse por un político o por una ideología. Yo, por ejemplo, eh, lo que creo es que el fanatismo siempre... Los extremos siempre te llevan a algo negativo. A ver, no eso no significa que ser tibio o estar en el medio sea bueno ni malo. Lo que digo es que los extremos siempre están mal. La centro... Perdón, la ultra izquierda está mal. La ultraderecha está mal. Todo está mal, amigos, porque son extremos, ¿entendés? Entonces, siempre van a llevar a, un, a una especie de embudo que va a terminar con un resultado seguramente catastrófico para esa sociedad. ¿Y a qué voy con esto? Que lo, lo bueno es no enamorarse, no tatuarse acá a Cristina, no tatuarse acá a Néstor, no tatuarse ni a Macri, ni a Milei, ni a nadie. Nadie, porque el día de mañana esa persona comete un acto de corrupción y ¿qué haces? ¿Te lo borras con, con, con, con un láser? No, no, no, no. Vos tenés que pensar en tu país, en el bienestar de, de tu gente, de tus conocidos, de tu familia, de tus amigos Cómo vivimos todos, la sociedad como conjunto No te eh, vamos Cristina y me la tatúo y voy a ciega y Choreo, ¿qué me importa? ¿Qué roba? Aguante Cristina Eso tarado? O sea, ¿cómo no me importa que robe? No, no, te, da, no te da el marote, amigo ¿Entendés? ¿Qué me importa? nada? No, porque sí, eh, Macri también robó Y vos entonces que vaya en cana Macri también eh, no, porque de la Rúa también. ¿Y qué vaya en Cana? Bueno, ya, pobrecito, ya tocó, pero. Eh, no te puede. No, está mal en, eh, así enamorarse y fanatizarse. Versiones encontradas sobre el misterioso aterrizaje de otro avión venezolano. Pone como loco, ¿verdad? De locos. ¿Se acuerdan del anterior? Sí, obvio. El avión terrorista con tripulación iraní y venezolana. Bueno, como pasa el tiempo y pasan tantas cosas, te vas olvidando. Ahora hay otro. Ahora hay otro. Sí, que este avión fue rechazado por Estados Unidos eh, y el, el anterior había sido rechazado por, creo que Uruguay y Paraguay y como no podía estacionar ahí, lo dejaron pasar acá. ¿Me pueden explicar qué traen, qué llevan y por qué el gobierno los protege? Bueno. Somos un país democrático, amigos de dictadores, de los más hijos de puta de todo el mundo. Mirá de lo que se ocupan, lo viste la semana pasada, yo no estuve al aire y lo quiero decir, polémica por la compra del gel íntimo por 500 millones que respondió el gobierno bonaerense. La provincia adquirió un millón de potes de gel íntimo para un programa oficial. Llegaron Haceme duros tuyo. cuestionamientos. De la estos, tipos Duro piensan, cuestionamiento. estos tipos piensan con la cabeza abajo. Yo te juro, cuando decís dale, boludo. o sea, no me jodan, gel boludo. íntimo. Igual, ¿para qué quieren el gel a la vaselina si nos meten así, no? De una a todo, todo el tiempo. Están pensando todo el día cómo garcharnos, ¿entendés? Porque esa es la verdad. Están todo el día... ¿Cómo los garchamos a este rebaño de pelotudos? ¿En serio se van a gastar 500 palos en lubricante mientras la gente se caga de hambre? ¡Qué cínicos que son! La prioridad es el gel íntimo y no que la gente coma y se eduque. Pero aquí Silov, que es el gobernador de la provincia, quien impulsa este proyecto por así decirlo le importa todo, tres carajos si es un sorete es un sorete como ser humano te das cuenta que le importa todo, tres carajos ¿entendés? le importa un huevo y lo digo como ciudadano lo digo como persona que, que va y vota y pone su voto y se siente totalmente decepcionado les importa tres carajos todo si a vos te matan en una parada de colectivo esperando el bondi a las 4 de la mañana para llegar a zona norte de Capital, mientras sos de Quilmes o zona sur, o tenés que te esperar el tren y te, te afanan el celular que te costó un huevo, ¿qué carajo le importa? Si el chon vive en una mansión y va a la Casa Rosada en helicóptero, el chon viaja en helicóptero, ¿qué carajo le importa si vos tenés o no tenés para comer, amigo? ¡Chupan huevo! Está tan detonada la provincia de Buenos Aires... Hecha mierda. Estos días estuve recorriendo un poco, ya les voy a contar. Parece joda esto. Por eso pienso que Argentina se murió, porque no encontrás patriotas, tipos que amen la bandera, la Argentina. Están pensando en el negocio y en el curro. Pero repito y, y digo el... lo mismo que dije antes. Argentina no murió. Esta lacra, como este chabón que está ahí, que es una lacra literalmente, y todos los que gobiernan desde hace 20 años es la mayoría fue esto porque Macri también gobernó 4 años 4 años hasta el 2019 entonces ellos nos llevaron a esto que tenemos hoy en día ¿entendés? entonces este chabón es un sorete de, como persona, como ser humano y como patriota como argentino también es un sorete porque este chabón prioriza no importa tres carajos que los pibes tengan para comer o no. Que los pibes vayan, anda el mes Oeste, anda a las villas del conurbano. Y fíjate cómo vive la gente, amigo. Y ves a nenes, chiquitos, o en el norte del país incluso. Pero está bien, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que él gobierna. Ves a los pibitos rascando las bolsas de basura. Los tachos de basura para comer algo. Y uno, a veces, desde un humilde lugar que puede... Yo les doy, a veces, doy bolsa de comida, doy ropa, ahí tengo una bolsa con ropa para entregar. Es poquito lo que puedo dar. La otra vez está, también doné, no sé, cuatro bolsas de comida, así para la para gente del norte. Pero soy un humilde laburante, tengo un sueldito normal como cualquier otro. Pero este chabón se gasta 500 millones. Todos esos nenes podrían tener la panza llena, podrían estar tranquilos yendo a estudiar qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ir a estudiar para tener un futuro. ¿Entendés? Porque si no después tenés 18, 19, 20, 25 años Y qué empresa te va a tomar Qué lugar te va a tomar de laburo ¿Qué, tenés que, qué querés ser un planero toda tu vida Qué querés vivir de la teta del Estado siempre Y cuando el Estado no te dé más O cuando no haya más Qué mierda vas a hacer Sin desmerecer ningún laburo Porque yo también hice de todo Fui colectivero, fui remisero Matachero bueno, no fui porque no, no, no me gustaba el taxi Pero hice de todo amigo Hice de todo ¿Me entendés? Pero tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que hacer que los pibes estudien, si no no hay futuro. Deja de hablar pelotudeces. Kisilofi el otro día decía que ten, tienen derecho a vacacionar, que tienen derecho a divertirse. Y, y, y la, Porque está bien, cuando vos tenés derecho, está perfecto, está muy bien eso. ¿Y cuáles son tus exigencias? Derecho a todo, sí, sí, derecho a todo. Está bien que tengan derecho a vacacionar, me encanta. ¿Y, ¿Y qué le exigís a la gente? siempre das das populismo se llama eso populismo con la de otros con la del pueblo porque no lo haces con tu bolsillo que si la lo, lo haces con la de los que nosotros que pagamos los impuestos entendés y si vos me decís que la gente que recibe los planes los necesita y seguramente los deben necesitar pero que colaboren que aporten no que sean como la planera esa te acordás el video de la planera algún día lo vamos a poner que sea como la planera, y hey, bueno así si vos labores es gil yo no laburé amigo, no laburé qué me importa, si nosotros no vivimos de Alberto y qué me importa, no bueno, qué me importa qué me importa la bola anda a laburar amiga, anda a laburar deja tus pibes, cobra 110 lucas, 120 lucas del estado entonces alguien que va y labura todo el día cobra 80, 90, 100 lucas esta mina por no hacer nada cobra 120 lucas, y cómo va a salir adelante esa piba, y los hijos de esa piba que tenía como 3, 4 pibes no me acuerdo, tenía 2, 3, 4, no sé, no me acuerdo. ¿Qué les espera a ellos? Lo mismo, lo mismo, ¿sabes por qué? Porque te compran con 40 lucas. A este chavo en Kicillof. le les reconviene eso. Les reconviene que vos no estudies, que, que no tengas dos dedos de frente, que no puedas pensar, que seas un ignorante, lamentablemente. O que viene y te da 40 lucas y vos te quedás contento, o 50 lucas, 60 y te quedas contento en tu casa. Pero después sabés que lo vas a votar. Porque si no los votás. Viene la ultraderecha, los malos, los que cortan los planes. ...el tiempo. Este gobierno no deja de sorprendernos en ningún momento, no deja de asombrarnos, pero siempre para mal. Argentina se murió. Están siempre en contra del pueblo y a favor de ellos. Y lo que más me preocupa es que siento que solo nos conmueve el fútbol. Bueno, evidentemente el video... Terminó ahí, eh, nada, no voy a seguir agregando más porque ya dije lo que tenía que decir básicamente, espero que les haya gustado, perdón por hacerlo tan largo, pero es que a veces esto me saca, boludo, me sacan que sean tan hijos de puta. Gracias, cuídense, besitos, dejame en los comentarios, suscríbete y deja un likeito. Chau chau.